A dir, en la mesura que eh, es vol fer pagar la factura de la especulación, en la mesura que es vol intensificar models de desenvolupament que permiten garantir los grandes beneficios en aquellos matices que han especulado y han portat a la crisis, en la mesura que todo esto pasa, el que hace es se desde aquellos grandes intereses a las decisiones democráticas, a las decisiones políticas de las poblaciones. Per tant, aquesta esta crisis, que es una crisis económica, debe haber rapidísimamente una crisis política en la mesura que encara que le digan rascats, cuando se rascats rascats, eh, económicos, no eran sino segrestos. Segrestos a la capacidad de decidir soberanamente quin destí el prendre y quién cada una de las sociedades. En aquel sentido, esta es claramente una crisis de soberanía, que es el mar en el cual emergeix el que somos. Por eso, nosotros no somos nombres un espai políticas que surge de una crisis de un sistema político, que también, lo que pasa es que la crisis de un este sistema político tiene una lógica en todo eso que he dicho, y tiene una lógica también interna en el del régimen del 78, no somos només eso, no venimos a ser més frescos y més nous que somos, somos frescos y més nuevos, eh? también vale la pena decirlo, no venimos només eso, no venimos només a renovar la política, que también la venimos a hacer, a renovar, a hacerla más transparente, a hacerla absolutamente más clara y más digna de si sí No venimos a ocupar un espacio político, para que quede vueltos. Sorgimos de una época y de un cambio histórico que impone una serie de retos completamente nuevos.